Así bueno, es. partimos. La nómina de la selección, ¿quién la hizo? ¿La hizo Farías o la hizo Pablo Escobar? Vamos a ver la nómina, porque son exactamente todos los mismos tipos ¿eh? que los llamaba Farías. O es que Pablo Escobar no se le ocurre absolutamente nada. Porque ahí hay que un par de jugadores que debió habernos llamado a, ver, a la selección. Yo sí. te hablo de dos chicos de que están eh, terrazas, ¿eh? y el otro, ¿te acuerdas que fue volante de All We Ready? Eh, ¿Cómo es que se llama este? Este jugó volante de All We Ready... Ahora sí funciona, me, me parece ahora, bárbaro Ahora, ahora, ahora sí, sí. Eh, en reemplazo de estos Bueno, ahí va Lampe, va Cuellar, Jairo Jairo es el arquero de Guavirá Ahí se anota la mano Del vicepresidente de la Federación Que ha nominado al arquero de Guavirá No está mal, pero tampoco está bien Yo creo que pudo haber sido otro Va Guillermo Vizcarra, esos son los tres arqueros La novedad es que no llamaron a ningún fulero del Bolívar Ni a Cordano, ni a Rojas y eso ya es un adelanto, porque siempre lo llamaban. Cierto. Ok, vamos atrás. Quinteros, Jairo, que, que ha jugado muy poco, ahora va a ir a un equipo de segunda división de fútbol español, pero tiene nomás un nivel. Diego de Jarano, dime, o sea, ¿para qué? ¿Eh? Hay cosas que, que la verdad que no entiendo. Después Medina, Diego Daniel ¿Pero a Diego Daniel lo está llevando como lateral o como volante? Porque el chico como volante sirve, como lateral no es tanto Está en Noruega, ¿no? El muchacho En Noruega. Sí Pero el hecho de haberlo llamado está Leonardo Zavala son de los jugadores que están afuera Que dice que están jugando en el Santos Que juegan en todos lados y no juegan en ninguna parte A ver, ¿Mm? hay que verlo Adrián Jusino, conocemos el nivel ¿Eh? ¿Mm? Luis Saquín, no pasa nada es más lo que pasa en el banco que lo que juega. Eh, dice que le dicen... El, ¿Cómo le dicen? ¿A quién? ¿Cómo le dicen? Eh, el faraón. El faraón. Sí, debe ser porque está embalsamado, se mueve poco. ¿Eh? <risa> Roberto yo, Carlos Fernández creo que no admite discusión. José sí. Sagredo ha evolucionado sí. una barbaridad. John Jairo Velasco es el lateral de Guavirá. José es el que juega en Bolívar ahora, ¿no? ¿No? Sí. Correcto. Y está el otro en un va, el africano ese que se cree, ya te digo, eh, lo máximo. Uh -huh. Y es un discreto y es un mediocre. Porque si vamos a naturalizar tipos que juegan en esta selección, naturalizamos gente que valga la pena. El problema es que aquí no vienen jugadores que valga la pena, porque dicen que cobran muy poco, pero hay tipos que ganan 15, 25, 30 mil, 40 mil dólares. Entonces yo no creo que sea tanto así. Mira, armate la defensa de, de Bolivia, con todos esos genios que, que llamaron. No ¿Por dónde? Ahora, vas a jugar con tres en el fondo. Pues es Quintero, Jusino y... Roberto eh, Carlos. No, no, Roberto Carlos es un volante por izquierda, que volante. Con el Entonces, tenés que jugar con Quinteros. Sí. Vas a jugar Quinteros, eh, Jusino y Sagredo. Esos son los tres. Que si vas a jugar con tres en el fondo. Correcto. Eh, por la izquierda, sí. vas con Roberto Carlos Fernández. Sí. Ya, y por derecha... En un Umba? Umba. Bejarano. Bejarano. En un va. Es decir, no hay muchos. Yo creo que el técnico va a tener que ir pensando en algunos volantes centrales, irlos modificando para que sean saqueros centrales. Pregunta. Por ejemplo, en España, Hierro sí. era volante central. Fernando Hierro. Sí, el sí. del Madrid. Terminó sí. jugando el saquero central con Sanchis. Claro. El otro eh, Guardiola, uh -huh. el Pepe era volante central, terminó jugando desagüe central. Es decir, por la contextura, por lo que hacen, yo creo que se van dando. Eh, ¿Quién falta aquí? Porque generalmente dicen que los que no son convocados son los mejores, ¿no? No sé si, si es así. Eh, ¿Quién falta? Pero, aquí? Es, pero es que se me olvidó el nombre. Pregúntale al productor cómo se llama el de el que estuvo en Norway. Eh, que ahora juega en Bolívar. No, está jugando en Atlético Plasma Flor. ¿Das producto por ahí o no sea, Ah, Santiago Arce. Santiago Arce. Por ejemplo, Santiago Arce es un volante de contención, pero juega bien de zaguero central. Ajá. Entonces, ahí te sirve. ¿Cuánto tiene? 21 años. Correcto, de acuerdo. Uh -huh. El sí. otro es Terrazas, el 10 que tiene eh, este equipo también, que tampoco lo llama. Ahí está el chico, mirá. Tú cuadras. Bien. Entonces uh -huh. Ese tendría que jugar. Después hay otros volantes, de, por ejemplo en Norway, hay otro lateral, por ejemplo, hay un lateral ahí que juega, que es el que vino de Sucre, ¿ya? Uh -huh. pero que no lo ponen muy seguido. O sea, Norway te mata mucho, futbolistas, te los mata. Los volantes de contención, por ejemplo, este chico estaba allí y nunca jugó. Por ejemplo, vino el, el, el 6 de, de Cochabamba, tampoco no lo pusieron nunca. Uh -huh. O sea, es un matador de jugadores el equipo del World Ready también, porque pone mucho medio cree, eh, que están afincados allí como una la de empresarios y los van poniendo. Lo único que faltó en esta convocatoria es que lo llaman a Chumacero. De verdad. Vamos, por favor, con más. Mira, Justiniano Leonel, creo que no admite. Estos sí son mediocampistas, ¿no? Sí, obviamente. Gabriel Villamil, el chico anda muy bien. Ramiro Vaca. Uh -huh. eh, Ramiro Vaca, perdón. En Ramiro Vaca. En Bélgica. Segunda división. No lo hemos visto pero se supone que tiene un caché, como dice un amigo. Después está Leonel Justiniano, Villamil, que esos no admiten. Pero llamarlo Moisés Villarroel creo que es, es una tontería. Al amigo de Sabio. Al amigo de Sabio. Ese tipo no juega de nada, nadie sabe de qué. Pero Faría, hasta Capitán lo puso en la selección. Yo creo que los veas. Un día, eh, yo los veo. Yo no los veo... En la, eh, yo, tú sabes que desde arriba de la cancha a los jugadores no podéis observar la fisonomía de los mismos, ¿no? No sé si son más o menos grandes, chicos, ¿no? Uh -huh. Y parece que con, con uniforme de futbolista hasta se ven más grandes, ¿no? Un día me lo crucé en el aeropuerto. Mirá, la línea de vistas desapareció. <risa> no te llegaba al hombro. Pero increíble. Además, si pesa más que una mis, la paz es mucho. O sea, demasiado delgados y petizos. Entonces, ¿cómo lo vas a poner vos? De volante, aparte volante central es zurdo. Al sur le cuesta igual que al perro darse dos vueltas antes de echarse. Entonces, no me da. ¿De qué lo han puesto? Lo han puesto de lateral, lo han puesto... Y lo han puesto hasta de capitán. Pregunta a quién lo maneja. Vos te a decir cuántos son los empresarios que maneja? Hay tres empresarios que manejan a todo esto. Guarda guardate algo para Fernando Saucedo. No, ese cobra 20 lucas, el patriota. Ese, ese arrastra a la fata en la cancha. ¿Eh? Ahí, Terraza y su padre y su madre. Inclusive hay un chico ahí en, eh, que juega en Bolívar, Melgar. Que También es su padre y su madre, este. Pero no lo llaman. ¿Tonino Melgar? Eh, Tonino, puede jugar también. Uh -huh. Hay un chico torrico. Mira, debe medir un metro sesenta y cinco, bajito. Eh, pero es, es medio moreno, ¿viste? Entonces en, no lo quieren, es medio feo. En Aurora. En Aurora, un crack. El, el capitán mentira le puse yo. ¿Por qué? No es que la mentira tiene patitas cortas de esa Eso <risa> Es verdad. Eh, pero es un fenómeno, es un muy buen jugador. Arrascaita, creo que está bien, está pasando por un buen momento. Fran González, no hay duda. Miguel Tercero, esos son los que yo no los veo jugar. Estos ya son delanteros. Miguel Tercero, ¿de dónde viene Miguel? Sí, vienen de Santo, pero yo pregunto, ¿el Santo jugó alguna vez? ¿No jugó nunca? Dice que está a la sub-20 el Santo. Después Rodrigo Ramallo, lo mismo. Carmelo Algarañás. es uno por la banda. Marcelo Moreno Martín, ya lo va a escuchar el presidente. ...del de, de club donde está él en Paraguay... ...cuando habla de Marcelo Moreno Martín, ¿no? No le va para nada bien... ...Jaume Cuellar... ...creo que me falta uno, ¿no? ¿O no? Sí, debe haber uno más abajo... ...un poquito sí, más abajo, ahora ahí sí. está. Bruno Miranda... ...se fue a jugar al fútbol brasileño... ...ha jugado 60 minutos... ...cero gol... ...¿en cuántos partidos? En siete... ¿De ...menos del 10%. De acuerdo, de medio campo, ya mencionaste algunos, delanteros, ¿quién faltaría para tu gusto? Hay uno que otro. Pero, es que, ¿qué es lo que, que nosotros tenemos que hacer? O sea, yo creo que es una selección la nuestra que, que somos malos, uh -huh. y eso hay que asumirlo. Totalmente. Es que como el tipo que, que le gusta el copete, o sea, a mí me gusta el trago, voy a mejorar. Asumo que soy complicado. Cierto. Entonces, asumamos que somos malos. Entonces, si asumimos que somos malos, tenemos que partir defendiéndonos. ¿Y cómo nos defendemos? Mirá, mirá ese, es el, ese es el genio Villarruel. No lo puede parar al Kun. ¿Sabés qué? El Kun tiene 40 años, un gordito. En la Argentina, el tipo con ese físico ya tiene un restaurante. No juegan al fútbol. Ese es el, ese es, y capaz que sea capitán de la selección. Entonces, bueno, sacá la, la, la imagen, porque si no la gente va a decir que nos no las agarramos con este. Eh, aquí hay un tema. ¿Cómo es que vamos a jugar? Si somos malos, hagamos dos líneas de cuatro, ¿no? Uh -huh. Y procuremos defendernos bien. Con gente que marque. Y pongamos un lase y arriba un corredorcito. Uno de esos rápidos para jugar de contragolpe. Entonces defendemos y tenemos un plan B para atacar. ¿Quién es el rápido ahí, entre esos delanteros? No. Ese el problema que no hay. <risa> Te hiciste una carta a Papá Noel. No, no, pero es que hay un chico que juega en Guavirá-Montenegro. O sí. sea, Esa es la dupla. Este le copió la alineación al otro hicieron un papel de calco. O sea, no hay nada nuevo. ¿Quién hizo la lista? Y parece que la hizo el que sabemos. O sea, sigue siendo lo mismo. Es más, para ser técnico de la selección. O sea, valía la pena haber hecho este partido, lo que hablabas tú ayer. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque este arma un equipo, el otro, el técnico, el otro no va a tener idea. Es más, ni va a participar del juego. Uh -huh. El Costa. Claro. Entonces, vinieron los hijos aquí, hablaron de una cosa, de la otra. Pero es que los tipos no tienen idea de, de los futbolistas nuestros. no Seguro. Eh, <coughs> se habla de un segundo partido, ¿no? Que podría haber un segundo partido, el 27, entiendo. ¿Cuál es el la... Año. ¿Cuál es la diferencia? digo yo? Senegal, etcétera. No. Cualquiera de los que sí. va a ir a la Copa del Mundo, ¿no? Sí. Yo me ratifico, no, no le veo sentido a este, a este partido. O sea, verdad. si fuéramos a ganar plata... Sí. Eh, ...para que nos pateen, nos goleen, está bien... ...pero si no, ir por ir no vale la pena, ¿no? Esto es ir por ir, ¿no? Porque sí. ni Esto siquiera ir, plata. ¿no? Ir a recibir por, por ir a recibir. Una pena. Porque Una los pena. 100 van a servir para pagar para, para todos los gastos y todo eso. Se tiran 80, 90, no. Sí, van a quedar 10.000, con suerte. Porque los futbolistas que han llamado... 26, cobran 1.500 dólares por de viático, por partido. 1.500 dólares sí, ahí por tenés, 26. 20, tenés treinta y tantos mil dólares. Claro, ahí ya se te fue un tercio del caché. Un tercio. Caché. Después cobran Pasajes. bonos diarios. Ah, bonos diarios. Bonos diarios. aparte que les dan que comer, ellos tienen un bono de, de bolsillo. Ajá. Creo que es 25 dólares. Una suerte de viático, digamos. Más o menos. Después tienes el hotel, tienes los pasajes, que es hasta los Francia, esos pasajes eso es pasaje no son. No, pero además, para hacer la convocatoria, la haces en Santa Cruz. Entonces, como son gente de aquí, y bueno, hay que trasladarse a Santa Cruz, alquilar un hotel. De acuerdo. Más o menos allí en pasaje, tenés, ponele 200 dólares por, por persona. Son 5 mil, cinco mil no cuatro, dólares. 5 mil dólares. Ya está el hotel. Y después los pasajes, no te Otro queda nada. Tanto. Es preferible haberse hecho al loco. mi impresión Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, si hubiésemos ido a ganar 200 mil dólares por dos partidos, me parece bárbaro, porque alcanza para pagar la planilla, ¿no? De los empleados que tiene la federación. Sigo creyendo que es un precio muy, muy alto el que vas a pagar como, como selección. No Ojalá pues Dios tú... quiera, no, no, no nos hagan unos cuatro o cinco, ¿no? Sí, eso sí, pero bueno, en fin, ya. Ahora, Túnez quería jugar con Bolivia, pero quería jugar gratis. Claro, sí. sí. Pero bueno, eh, en Paraguay el presidente Cerro, eh, escucha lo que dice cuando le preguntan de Marcelo Moreno Martín. La gran, la única carta de gol que tenemos nosotros. Presidente, hablábamos recién de, de, de, de, de Moreno Martín. Sí. Se invirtió mucho por ese jugador, se paga mucho dinero... No sé quién paga, no sé si vos pagás el club, un, un porcentaje nosotros, el club, el club. O, o no sé, ¿verdad? Porque se dijo que supuestamente una marca <risa> Nosotros los pagada. socios también. Bueno, está, claro. está, está no, bien. ninguna marca pagó, no, no, nunca nada, marca. jamás. Bueno, es, Esa correcto, es una mentira. Correcto, no. Entonces, Ojalá, hablando pero... en serio, presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapata, ¿te defraudó Moreno Martins? Todavía no. Tiene todavía un año y tres meses de contrato. Te estoy esperando un poco más. Todavía no, no está. Pero punto. Te, pero te noto, yo te noto. Yo te, te, te noto. Porque no puedo yo tirar la toalla con un jugador. He, he, he goleado la eliminatoria. ¿Sabe qué pasa? Realmente, Álvaro, vos sos un hombre de fútbol, acá todos conocemos. Eh, okay. Cerro juega en equipo, no, no gana las individualidades ah, No pues, gana. Perdón, decís que es goleador de las eliminatorias. Bolivia salió último. Pero él metió los goles. Sí, pero eso con bueno, eso. Pero le metió a todos los no, países. Pero metió con la selección de, de, de Bolivia, pero con Cerro no pasa nada. Que te cuida cerro mejor. Mira que nosotros le... o sea, perdón, pero yo, eh, yo te digo una cosa, mira, un yo soy muy, muy respetuosa, está bien su, su, su profesora. Esto que el otro, pero realmente, mira, yo me siento así. A mí la paciencia se me acabó con él. Sí. No puede ser. Se me acabó la No, claro, porque él vino para meter goles. Y está bravo, que no está contrató No, pero a ella es errita, tiene claro, espíritu. Se le, contra, <ríe> se le contrató. Para algo, para meter goles. Pero, ¿qué pasa? A fin de año, nosotros vamos a evaluar todos los rendimientos. Porque, ¿qué pasa? Primero tiene contrato. El profe le quiere tener ahí y está contando con él. ¿Cómo yo voy a tratar de que Carlos Kirchner no juega más? Mm. Primero va a cobrar igual, después nos va a meter una demanda. Y es cierto, está en deuda todavía. Y estoy seguro que estaba viendo el programa. Está en deuda, él sabe. Todos lo sabemos, Pero, está le, el le, técnico, le gita, el pueblo de Rita. Ver, ¿no? ¿Mm? le dijiste a él? Él sabe, paciente. él sabe, claro que sabe. ¿Lo viste quizá, no? Sí. ¿Te ¿no? Sí, me acordé de Carlos. Volante. Tremendo, entra. tremendo, un 8, ¿no? ¿Vos que jugó jugó el, que estaba, con el ¿Viste? Tigre. Vino de Olimpia al Tigre. Míralo eh. ahí si vos sentiste bien, estamos. No, pero bárbaro. Si vos estamos al Feñiques. ¿no? Che, qué tremendo, ¿no? Que no, no es categórico, pero está claro que no, no está. Eso es un programa de, de, de Paraguay y tiene un rating espectacular. Seguro. Eso hicieron un programa. ¿Eh? Me dedicaron un programa a mí, ah, cuando dije que eran todos una manga de no. Ya, ¿Mm? correcto. Cuidado con lo que digas, ¿no? No, no, no. igual. Sí. Y después dijeron que efectivamente habíamos tenido razón. Mira, eh, eh. complicado la valoración sí, del y ellos hacen, hacen, hacen este tipo de, de entrevistas con gente, que lo demás... Yo nunca quise que me entrevistara. Ya. O sea, me ha llamado la productora, muy buena gente, todo lo que usted quiera, eh, para que habláramos del tema. Usted sabe, a mí no me gusta dar entrevistas. Seguro, seguro. El tema Martins, ¿no? Sí. Eh, no va a salir el presidente de una institución a decir... ...sí, ese muerto, yo me equivoqué... ...no lo va a decir, pero lo que dice... Lo que es, ...es suficiente, o lo suficiente. que cayó es suficiente sí. para... para es, es, es mucha plata ...de notar que fue demasiado es para... ...es que no pasa nada, para la verdad... Sí. ...o sea, aquí juega que el equipo de nosotros... ...más o menos es como... Eh, ...algunos zombies... ...que tenemos en el fútbol... ...por ejemplo, iban a jugar a Oruro... ...y terminaban siendo goleadores, ¿por qué? ...porque el aparato estaba diseñado de tal manera... Que le caían 25 pelotas por partido. Entonces, estos necios metían dos goles por partido. Dos. Por 18, 20 partidos hacían 40 goles. Qué capo que eran. Pero se comían otros 120. Ese es el tema. Claro. Marcelo Moreno Martín es el único delantero que tenemos. Entonces, todas las pelotas las juegan para él. Evidentemente. Y el fútbol paraguayo tiene sus particularidades, ¿no? No es cualquier fútbol. Un jugador como Martins en el fútbol paraguayo era muy difícil que pueda prosperar. Muy difícil. Porque, porque la verdad es lento. Este que es, es lento. Evidentemente. Vos le tiras un pelotazo con el... a Martins y, y, y el central, que puede estar cuatro metros atrás, se lo termina comiendo igual. Uno. Y dos, el juego aéreo, ¿no? Que es eh... una de las fortalezas de Martins. Los zagueros paraguayos sabemos lo son que son. Buenos. Son muy buenos. Tienen Defensiva escuelo. y ofensivamente. Así eh, ahora la selección nuestra, yo creo que le falta el Chupito, ¿no? El delantero que tiene Bolívar. Eh, este chico que a mí me agrada, es un muy buen jugador, pero dice que tiene algunos problemas de conducta. Pero en la vida es que él no tiene problemas de conducta, ¿no? Ábrego. Abrego Ábrego es el corredorcito que necesitaríamos. O lo tenemos al otro, el de Guavirá, que te lo nombré hace un ratito. Uh -huh. eh... ¿Quién es el diferente, en la nómina? ¿Podemos poner un cachito la nómina, por favor, la, no, la nómina de convocados? Eh, me pregunto, ¿quién es el diferente? ¿Quién es el Valdivieso? ¿Quién es el Echeverry? ¿Quién es el, el Ramiro Castillo? ¿Quién es el Platini Sánchez? ¿Quién? A ver, claro. dígame uno, uno, muéstreme. un hito, un hito. Nosotros teníamos un diferente por sector. Teníamos un Cabezón Sánchez, teníamos sí. unos, un, un, un Sandy... Eh, qué sé yo eh, teníamos un cristaldo teníamos eh, en fin eh, ¿Por qué no hay? y adelante ¿Todo? teníamos un son, botero teníamos un, todos los... un, el chacal el chacal teníamos un chapaco salinas que si bien no la descoció mucho en la selección pero igual estuvo No, chapaco era, era un, un jugador local sí o sea, evidentemente era para el para vuelos de cabotaje dirías, era doméstico ¿no? como era le pusimos doméstico. nosotros sí, se una lo juego conmigo, mí vez porque le dije que era un doméstico cómo no pero delanteros, tenías Álvaro no hay. Guillermo, teníamos diferentes Aquí no hay un diferente. Eh, ah, o sea, esto, esto se puede hacer, lo que dice el presidente de, de Cerro. Cerro es un equipo. Nosotros tenemos que apuntar a ser un equipo. ¿Cierto? A hacer un equipo. Entonces, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, el técnico cuando venga, ojalá que tenga la capacidad, porque hay volantes centrales que los podemos hacer zaguero central. Pues yo te digo, este Chico Villamil puede ser saguero central. Sí. Pero le tenés que enseñar. Seguro. Tenés que contar con el apoyo del club, además, para que lo ponga esa sallero central. Seguro, seguro. Eh, Ahora eh. mira, nos vamos a enfrentar a Senegal, que está clasificado para el Mundial, y solo una figura nomás ya te claro. concita la, la expectativa, que es Sabio Mané. Ahí sí ¿no? es que era tipo, a patada, ese, eso agarra él la pelota y olvídate, ahí te hace la diferencia. Claro. Recuerdo ese partido que, en el que eliminaron justamente a, al equipo de Salah, a Egipto, sí. ¿verdad? A Mo Salah. Y ahí pues te das cuenta, ¿no? ¿Qué han hecho? Equipo por equipo han hecho esto. que son? ¿Siete siete No, esos son los de Bolívar. Por ejemplo, Bejarano no merece estar convocatoria. Aquí, tampoco. El chico Fernández sí. El otro es el, el lateral, eh, los mellizos, ese está bien. que Buen jugador Sagredo. Después está Justiniano, y después está el chico Tarijeño, y después está Villarruel, que no merece una convocatoria. ¿no? Además es un disociador. Ahí está, mirá. De los cuatro, dos y medio. El arquero. Jaime. Jaime que anda bien. Jusino. Y bien y mal. Y el otro que es un zapateador. Ese es lo que zapatean la cancha, no la corren. Mm. Uh -huh. Mira estos. En un y lo llaman porque es africano, este, porque ese es distinto, sí, porque no es de aquí. Ese es africano. Ramallo. La última chance y yo creo que va a tener la selección. El otro chico sí, pero no es lateral, es volante. Medina. Sí, y el otro... Carmelo. Carmelo es un buen levantador de centro. Pero entre Carmelo y Abrego y el, el otro, el de, de Guavirá, y yo creo que los otros dos le llevan ventaja. Pero lo que pasa es que estos los manejan... Yo te, mañana te lo voy a traer. ¿Quiénes son los que manejan a los futbolistas? ¿Qué va a decir la de espalda? Uh -huh. Y sí, porque son los que manejan, están involucrados Los que manejan los futbolistas están involucrados En el manejo de la elección del director técnico Entonces, bueno, yo Elijo y pongo al que me da la gana ¿Sí? Esas son algunas tapaditas ¿no? ¿Tú crees que lo van a poner a Vizcarra contra Senegal? Primero hay que ver si Lampe <coughs> va ¿Perdón? Primero hay que ver si Lampe va Si va Lampe, Lampe va a ser el arquero ¿Sí? Sí no hay duda. No creo que lo lleven de paseo. No creo. Porque además cuando vos estás en esa categoría le preguntás al técnico, ¿cómo es? Voy, sí, pero voy de titular. Si no, no voy. Claro, claro. Se perdería un partido contra el Argentino Junior, Lampe. Dos. Y contra estudiantes. Dos partidos se va a perder, el, creo. Y jugaría un mendocino, lo va a reemplazar. Sí, el suplente, suplente. El suplente. es bueno. Sí, es ese bueno. es el problema. Venía atajando. Hay un peligro. Que, ese es el problema. Que, que el equipo ataje, el claro. equipo gane. ...y después no lo ponga más. El peligro es que se lesione... al el arquero, que le pase algo al arquero... ...digo, al Ampe, ¿no? El no, al Ampe no se lesiona no. nunca no. el ¿Eh? Ampe. Es ahí poco está. lo que se tira al piso. ¿Tienes, Te cuento que... ¿Tienen los otros cuadros de los otros equipos... ...o solamente no, no, hicieron de los paseños? No, los, paseños. los, paseños. los paseños. Bien, perfecto. ¿No que dicen que la, es la, el... la logia paseña... ...es la que define todo esto? Sí, pero fíjate... Por, ahí tienes... por ejemplo, eh, me había olvidado... Hay un volante central que juega en Oriente Petrolero. Y se estuvo en Guavirá. verdad que a mí se me olvida los nobles. ¿Te imaginas? Ando con 300 nombres en la cabeza. ¿Eh? Mercado. Mercado. Mercado. Mercado. Juan Mercado. Ese es un crack. Ese hizo divisiones inferiores en la Argentina. Te sirve de volante central y te sirve de zaguero central. Y tampoco lo llaman. ¿Tendrá algo que ver con los empresarios? Sí, tiene que ver, estos manejan, estos manejan la torta aquí, Bien, eso es lo que te, a mí me da cosa, que porque ganen plata varios y, y está primero la plata de estos y después está el tema de la selección, ¿no? uh -huh. porque hay tipos que, que manejan esto. Mañana estaré atento a tu... No, no, mañana se lo vamos a hacer. A tus novedades. Ya, eh, renunció Pancho Argüello, el técnico de... ¿Aurora? Sí. ¿Se fue también? Se fue, no y aguantó fue... la pregunta de Yucra. Y <risa> Yucra sí, enfrente lo empezó. Y ahora con este resultado, ¿cuándo se vale No te creo ¿Lo ten eh. ¿Tenemos eso? Tenemos, pero ahí la pasó Yucra ¿Sí? fue y lo encaró a la salida El este, tiempo no yo que decir Mira, se fue Copito También, pobre Copo no le gana a nadie Dice que quería venir Hoyos a Royal Party Pero Hoyos no quiso Ángel Que no podía venir a un equipo eh, Tan desmotivado Y además... Eh, eh, ...ausente de ganas de, de, de... jugar al fútbol, ¿no?... ...Roy está pasando por una crisis... ...muy, muy complicada... ...lo curioso es que tienen plata, ¿no?... Sí, ...está saneada pero... la economía del club... ...hay gente que tiene plata y no tiene gusto... ¿Mm? ...tú lo has dicho... ...o sea, la plata sirve a muchas cosas... ...pero... ...pero si, si tú entiendes del negocio... ...vas a ser un buen equipo... ...yo creo que lo mejor que hizo... Eh... ...a ver, ya tenemos la nota... Mira, así lo encara... Eh, Alex Yucra. Dice que ya está por salir. Ya está por salir. decir que. Eh, eh, paramos un poco la encuesta o el sondeo. Ya va a salir. Eh, el técnico alba, esta, Ahí está. Bueno, profesor, se va o se queda. Eh, Mauro. Buenas noches. <risa> <risa> gusto, gusto, gusto saludarlo. Me respeto para vos, mi rey, el querido. Me, me respeto para vos. Bien, tu pregunta. Estamos muy bien, estamos acá nada más, siempre poniendo la cara. Y antes de todo agradecido a Dios por todo lo que un día más lastimosamente perdimos. ¿Se fue pero o no se fue? Al final no, no lo. Dije. Se fue fue. Pues. Ah, ¿Se fue? Se fue. Va embora. Mira. Ya se fue este, se fue copito. Se están yendo varios. Ya son 14 con, con ellos dos No, 3, la, 3, la, la cuenta no la tengo Ya se perdió la cuenta Sí, pero ya está Este también, o sea, ¿cuál es la historia de este? Este va a Aurora uh -huh. y, le, y le vende jugadores Vaca, por ejemplo ¿Te acuerdas que Vaca decían que lo manejaba El, el, el jeque eh, De Arabia uh -huh. Uh -huh. Ese que me debo unos mangos Que le para que pague el alquiler una vez yo No me pago nunca, el millonario Que se iba a hacer cargo de San José eh, resulta que se lo llevan a vaca allí, al club él lo fue a ofrecer y lo dejaron a vaca hasta el día de hoy tan desmoralizado con esa contratación porque no sirvió para nada eh, después este le trae a otro un delantero después le trajo un paraguayo y tanto ir, pues lo terminaron contratando como técnico a este empresario del fútbol porque él trabajó con Julio Valdivieso en el, sí, en el sí. ascenso de guavirá recuerdo. Sí, sí, sí. Es más, lo acompañó a Julio, a, a dirigió la selección de Palestina. O sea, si es un tipo que ha tenido oportunidades en la vida, es Valdivieso. Ha dirigido la selección boliviana de fútbol. Uh -huh. ya. Y resulta que ha dirigido la selección de Palestina. Claro, recuerdo. De todos lados, lo rajaron. Uh -huh. O sea, es un tipo que... ...que le han dado mucha chance, ...¿no?... ...la selección boliviana también la dirigió... ...¿se acuerda?... ...claro... ...ha dirigido los mejores... ...no ha dirigido Bolívar ni Strong... ...pero los otros equipos que ha manejado... ...sí han sido muy buenos ¿no?... ...seguro... Sí. ...bueno... ...¿cómo nos fue con la, la polla?... Pues ya me voy... ...ahí nos fue... ...ahí nos fue... ...al final... ...perdimos ayer los tres partidos... ...sí... Porque ...lo de Olga a mí M me M da mucha pena ¿no?... M ...lamentablemente... ...por culpa de Julio César Valdivieso... O sea, si vos lo tenés al, al corredorcito, que te digo yo, vas a jugar de visitante, un equipo te va a salir a buscar, te van a dejar los espacios. No es bueno ponerlo a ese futbolista y esperar 15 minutos para que falten para terminar el partido, para mandarlo a la cancha, yo creo que hay que eso Bien, tres empates ayer. Nosotros habíamos hablado de otros resultados. Dábamos por ganador a Guavira. Sí. ¿Empató? Empató. Eh, nosotros damos por ganador a Tomayap, ustedes a Palmaflor, empataron. Empataron, buen partido fue. Y Nacional Potosí, always, habíamos dicho los dos always, perdimos los dos porque fue empate. Sí, no, no, no fue nada bien. Esta semana esperemos que mejore, ¿no? 3 a 2 fue la cosa. ¿Quién ganó? Juan, no hagas preguntas obvias. ¿Ustedes? Obvio. Es así. Esto es como jugar al cacho. ¿Quiénes son los que mejores tiran? Porque los no los idea. los ¡Ah! General. Y hacen toda la panza del medio, y listo. de un saque. Y bueno, ya es como ganarle. Está bien. Bueno, bueno Juan, nos vemos. Nos estamos... Yo no creo estamos que no ha sido un día muy agradable. Hoy es martes. Sí. No hay fútbol hasta el viernes, ¿no? No hay. Adiós, eh, gracias. hay. Hay receso. Y viene este fin de semana y para el fútbol, ¿no? Sí, después para porque va la selección afuera. Correcto. Estaremos, ¿estaremos? Hay que esperar, prima hay cosas, hay que esperar. Uh -huh. Espero que el presidente de la federación se meta en la lista, ¿no? Que le hicieron, porque hay un par de jugadores que deberían estar en la selección boliviana de fútbol. Y no están. Uh -huh. Entonces eso ya, ya trae problemas. Yo me acuerdo de varios técnicos acá, que la charla técnica era una Complicada. plumeada tras otra. Sí. ¿no? Igual que, barbaridad. que con los algodones y los equipos, ¿no? ¿Eh? Encima de la mesa sí. de masaje. Qué cosa. ¿Qué momento? A veces hacían 12. <risa> <Se pasó. risa> Pero es cosa. No hay más, ¿no? No hay más. No, eso es todo. Muchas ¿Es todo? gracias al, al mensaje. Buenísimo. Al, al mensaje. Para tomar en Y cuenta. ojalá que, que nos vaya mejor. la última. Eh, le sí. acaba de salir ya el, la orden a pagar. Tiene 40 días eh, Wisterman para pagar 240 mil dólares por concepto de cantidad deudada más 5% de intereses al Patricio Julián Rodríguez. Mira. Y lo tienen un mango. ¿Cuánto es la multa? 200, 240 mil dólares. 240, más ciento y dólares. pico que tuvo que pagar el otro día, y que no ha pagado, ahí tiene mil No van a pagar. Creo es que había un técnico más que estaba con una demanda. Por eso, Ponce 160. Es Ponce, correcto. Sí, ahí tiene 400. 400. Faltan dos más que salgan. ¿Qué va a pasar? El, los, ¿El medio millón? No, va a un millón más o menos. ¿A un millón? Va a un millón. Y hay un millón más de futbolistas bolivianos. Es tremendo! Y no tiene un mango. La Federación le dio 800 mil dólares. Y esto es lo que yo no entiendo. La Federación Boliviana de Fútbol parece que no hay criterio para dar plata. Porque le han dado plata a cuenta de la televisación del 23. ¿Qué tal que Wisterman desaparezca? ¿A quién le van a cobrar? Uno. Segundo, le están dando 50 mil dólares, le dieron, de plata de una supuesta ganancia que tengan en Dakar. Perdón, en Qatar. ¿Te puedes dar cuenta? Y los otros clubes no dicen nada, nadie. O es que los otros tienen mucho dinero. O sea, se están inventando de dónde darle plata a Wisterman para que no se muera. Porque apareció este tipo y dijo que tenía un millón y medio. Hasta ahora no hemos visto un peso. Qué cosa, che. Mira que ahorita están en el Chapar, ¿eh? haciendo una escuela de fútbol. No hay ni técnico de Wisterman para esas escuelas, ni hay absolutamente nada. Otro mamazo. Y el tipo no pone un peso. En su vicepresidente iba de candidato a Conteco, salió último en la lista. Y ya lo rajaron de la directiva. Complicado. Complicado. Es como el de arriba, de frente Ufano. Sí, sí. Se desconectó Vive en otro planeta. Vamos.